Ojo que tenemos nueva expansión para Hearthstone dentro de poco. A comienzos del mes de abril tendremos ese nuevo set de cartas que trae 145 cartas nuevas con una temática llamada el Festival Legendario. Y esperamos que tengáis un montón de ganas de escuchar todos los tipos de música, que tengáis vuestras playlists listas porque vamos a estar escuchando muchos ritmos diferentes en esta expansión. Esperamos que os gusten los ritmos de música disco, los ritmos de música jazz, un poquito de folk o incluso el rock más heavy de todo Azeroth, porque es lo que se viene con esta nueva expansión, vamos a tener muchos, muchos estilos de música, cada estilo de música va a tener asociada una clase y creemos que están todos representados, pero bueno, vamos a ver las novedades que nos trae este set porque van a ser muchísimas. Lo primero de todo se introduce una nueva mecánica clave que es final, una nueva palabra que esto implica que tienes que planificar tu turno para utilizar estas cartas de final para que sean las últimas que consuman tu mana. Por ejemplo, tenemos en batalla el composición fantasma que cuesta 5 que si sí lo utilizamos para consumir los restos del maná, o sea, los últimos 5 cristales de maná, descubriremos un hechizo gracias a su grito de batalla, pero con su final descubriremos un segundo hechizo. Así que vamos a tener que planificar mucho mejor los turnos para ser capaces de clavar estas cartas y sacarles todo su potencial. Lo siguiente que tenemos es la colección de canciones y músicos legendarios que nos traen de todos los rincones de Azeroth Efectos loquísimos y brutales Que tengan la, Este ejemplo que tenemos ahora mismo en pantalla Del DK tiene robo de vida 5 puntos de daño Y invoca además 2 almas 1-1 Cuesta 10 puntos de mana Nos va a costar una runa roja Azul y verde Con lo cual será un mazo de runas tricolor Y sobre todo mejora según el número de cadáveres que se hayan gastado a lo largo de la partida O sea, si esta es la del DK, que parece bastante tocha, veremos qué tal son las evoluciones Para el resto de clases también podemos ver barbaridades ligadas a las mecánicas que tenemos en esta expansión Así que cuidado con las cartas de este estilo que pueden salir Seguramente van a ser muy poderosas y el meta va a girar en torno a lo fuertes que estén y ojo, porque vamos solo por la mitad de la lista de las cosas nuevas que tenemos para este set. Así que tenemos ahora la sobrecuración, la nueva palabra clave, que esto es obviamente para el sacerdote. Y es que siempre que sanemos a un esbirro con sobrecuración por encima de sus puntos de salud, aplicará un efecto. En este caso tenemos un esbirro legendario que... Cuando le aplicamos sobre curación, inflige 5 puntos de daño a un enemigo aleatorio. O sea, esto puede ser una burrada. Veremos a ver el resto de cartas. Teniendo en cuenta que esta es la legendaria, bueno, veremos el resto, pero eh, no pinta nada mal esta nueva palabra clave de sacerdote. También tenemos armas-instrumento. ¿Esto qué quiere decir? Pues son armas, una para cada clase, con un estilo temático de instrumento que van a tener efectos de mejora cada vez que hagamos algo específico para la carta. Por ejemplo, en esta de Guerrero, una estripadora de Arcanita invoca un no muerto, 1-1 con robo de vida, que mejora si tu salud cambia en tu turno mientras está equipada. O sea, si conseguimos utilizar cartas de enfurecer o que nos infligen daño a nuestro propio héroe en el turno, mejoraremos ese último aliento. Esto aplica para obviamente el resto de armas e instrumentos que tengan para el resto de clases entonces veremos qué tal pinta esto muy similar el efecto a las canciones y músicos legendarios pero bueno ya veremos el resto de cartas y qué tal pinta para cada clase los hechizos armónicos también van a ser un nuevo tipo de hechizo que va a llegar con este set tenemos aquí en pantalla metal armónico y metal disonante que es el hechizo armónico de cabero de la muerte al menos el único que han enseñado y por el momento las dos fases tenemos que el metal armónico otorga más 2 más 2 a 4 esbirros aleatorios de tu mano Y el metal disonante otorga más 4 más 4 a 2 esbirros aleatorios de la mano Cada turno se van a ir alternando estos dos hechizos Y ya según queramos jugarlo nosotros Si tenemos más esbirros o menos esbirros Obviamente nos esperaremos a utilizarlo cuando toque Pero bueno, nos va a facilitar el hecho de planificar turnos y jugar estas cartas cuando realmente lo necesitemos Y no basándonos en los dioses del RNG De todas formas, veremos qué tal se queda Esto es solo un ejemplo Habrá que ver el resto de hechizos armónicos para las otras clases Y a ver qué tal están Lo último, pero no menos importante Tenemos los solistas solitarios Estos van a ser cartas que... Van a tener gritos de batalla, últimos alientos, etc, que se jugarán siempre y cuando sea el único esbirro que tengamos bajo nuestro control. Van a apostar por este tipo de cartas, es una mecánica que ya existía o que ya tenían ciertas cartas antiguas, pero que ahora van a sacar como un pack completo, para cada una para cada clase o varias para cada clase, de cara a este nuevo set. Es una mecánica interesante, refuerza bastante los mazos de control seguramente, porque bueno, el hecho de que solo tengas que tener un esbirro en mesa y jugar con hechizos, pues favorece siempre a este tipo de mazos. Pero bueno, veremos qué tal. Pinta, nos han enseñado la solista de ópera, que es la, la solista, efectivamente, para el brujo, que bueno. Te sirve para limpiar la mesa bastante bien. Por 5, un 4-6. exige 3 daño al resto de esbirros. Veremos qué tal pintan el resto de solistas. Pero bueno, es una mecánica bastante, bastante interesante. Y ojo que vamos a tener un nuevo cosmético dentro de Hearthstone. Estas van a ser las cartas distintivas del festival legendario que tienen así: un rollo un poquito psicodélico, ¿no? Van a tener animaciones mejoradas como si fueran las doradas, esa ilustración que va a tener muchísimo más fuerza dentro de lo que es la propia carta, le quitan el cuadro de texto que está bastante bien, me gusta, o sea, quedan... el resultado es bastante bonito y lo importante es que se van a poder obtener en sobres normales, que esto bueno, para todo el mundo viene bien, en sobres dorados que se puedan comprar en los packs o con métodos especiales como los eventos y el mapa de recompensas, entonces tener en cuenta que van a ser cosméticos súper chulos que vamos a poder obtener de forma gratuita. Así que con esto concluimos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este nuevo set de expansión de Hearthstone, el festival legendario que viene a principios de abril. Así que estar atentos, empezad a ahorrar oro, muy importante, para que podáis comprar el máximo de sobres posibles. Y nos vemos en el próximo vídeo.